El SUD es nuestro primer módulo, concebido como una distorsión que fue evolucionando para convivir en el formato modular. En 6 HP obtienes una versátil distorsión, un BCA y un mezclador. También puedes invertir señales. Promiscuidad funcional. Exploraremos la retroalimentación, primero para generar un tono y luego simularemos a un músico que acopla su guitarra, esto nos permitirá hacer contrarritmos. Yo parto por las salidas dado que ya tengo una idea de cómo hacer el flujo de señal. Conecto la salida al efecto de Erika Sintz en caso de que quiera ocuparlo. Y la suma invertida al VCA de Besfaco. Este contiene 6 VCA y actúa como mezclador de 6 canales. En este ejemplo vamos a ocuparlo de diferentes formas. Promiscuidad funcional. Conectamos la salida mezclada del BCA y empezará a oscilar el SUD, tal que así. Dado que es un circuito de retroalimentación, el timbre y altura tonal depende de una serie de factores. Su naturaleza caótica se presta para la experimentación. Como tenemos control por voltaje de la relación entre la señal original y la afectada, y vimos que podemos variar la altura tonal mediante la perilla de balance, entonces podremos hacer una secuencia. Hay que destacar que la altura tonal sube con voltajes negativos. Vamos con el segundo parche. La salida H del Teleharmonic lo conectamos al segundo canal de Befaco. Queremos controlar su amplitud en el tiempo. Para esto, vamos a ocupar una envolvente de MATS. Y Marvels nos dará tanto los ritmos como las notas. Podemos elegir cualquiera de los tres canales.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 Bye. Estos ejemplos y técnicas pretenden ser puntos de partida a la experimentación.